Hola, mi nombre es Eliana Bedoya, tengo 20 años, estudio Ingeniería Física en la Universidad Nacional, voy para sexto semestre y practico patinaje artístico. En patinaje artístico hay tres modalidades, que son figuras, danza y libre. Yo hago figuras y danza, y se juzgan las tres de manera muy diferente lo que más me gusta es como como la seguridad que me da como a la hora de discutir pues como decir que yo soy dueña de la pizza y, y que no importa pues aunque yo sé que me están juzgando, como que al final no importa porque yo estoy haciendo como lo que me gusta y me gusta más como esa sensación claro, eso ha influido muy positivamente en mi vida personal y deportiva porque pues me ha enseñado como como a ver las cosas de otra forma pues como a que no todo tiene que ser estrés y que si, si hay estrés de todas formas se puede como evacuar de alguna forma y es como una forma de aprender a competir mejor pues como más sanamente respecto a lo personal a a los World Roller Games que fueron en China pues la experiencia fue súper buena fuimos literal las del otro lado del mundo entonces fue súper bacán y la competencia también allá fue súper buena Yo soy Elena Bedoya practico patinaje artístico y yo soy fortista.